Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo cortar y resaltar clic de un video. Entonces vamos a arrastrarlo aquí en la línea de tiempo. Entonces aquí tenemos nuestro video. Entonces vamos a resaltar esta parte en la que ella mira y lo vamos a poner en. Cámara lenta, entonces cortamos Y ponemos en cámara lenta Entonces para un corte preciso vamos a ampliar Aquí Y vamos a tomar con el mouse aquí Vamos a tomar la parte Exacta Donde ya mira, listo, entonces vamos a cortar aquí Presionamos la tecla C En el teclado o simplemente pinchamos Aquí o damos clic En esta opción Entonces aquí vamos a cortar Vamos a ampliar aquí a ver y vamos a hacerlo aquí nuevamente, listo, entonces esta parte ya la hemos cortado, ya podemos dividir aquí o podemos a bajar aquí, podemos darle clic eliminar rizo y vuelve al estado en el, en el que estaba pero lo que necesitamos es hacer esto, que una vez cortado, aquí se ponga en cámara lenta, cuando ya mira listo entonces vamos a hacer ello. En la parte donde cortamos esta que tenemos aquí. Vamos a dar clic derecho. Vamos a dar clic derecho. Eh, velocidad y duración. Entonces aquí vamos a resaltar justo esa parte. Entonces aquí tenemos. Eh, en, lo tenemos en 100. Vamos a ponerlo en 200. Listo. Vamos a ponerlo en 200 y se puso en 20,1, no importamos, clic en aceptar. Vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, automáticamente eh, se pone en cámara lenta. Hemos resaltado exactamente ese punto que nos gusta y ha quedado perfecto el corte, miren. Quitámoslo. Bueno y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Así de sencillo es usar la herramienta de corte y así resaltamos eh, eh, un clic, el clic de un video. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao.